Ha sido uno de los periódicos que sacan muchísimas noticias que no salen en los medios tradicionales. Y yo creo que ese es el gran mérito de la prensa alternativa. Tenemos que ayudarles y tenemos que resaltar la labor que han hecho, que han realizado. Muchas cosas de los campesinos, de las mujeres, de los hombres, de los niños, están saliendo en estas prensas y necesitamos promocionarles. Un apoyo especial para desde abajo ese periódico que tanto ha ayudado a conocer los problemas que no se conocen ni en las ciudades ni en los grandes medios.